Queridos amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas de Latinoamérica. Las mentes más brillantes, las personas que están cambiando la región a través de la tecnología, están aquí conmigo. Mi nombre es Osvaldo Torres y le doy un un gran invitado, mi querido Adrián Trucios. Adrián, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Osvaldo? Muy, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Encantadazo. Tú eres el CEO de Social Airbag, pero déjame hablar un poquito primero de ti, luego de la compañía. Tienes experiencia en startups y proyectos de tecnología disruptiva en México, China y Corea. Eres apasionado por el ecosistema emprendedor en México, entusiasta por la resolución de problemas que mejoren la calidad de vida a nivel mundial. Está ta, ta, ta buena tu misión personal, ¿eh? <risa> muchas gracias, muchas gracias. Ahí le echamos una buena pensada. Venga. Y como Social Airbag, tu compañía, dice, ayudamos a reducir los accidentes de tránsito ocasionados por el uso de celular. Uy. La fatiga y los malos hábitos de conducción. ¿Eso es lo que hacen, amigo? Cuéntame un poco. Pues sí, justamente nosotros en... Bueno, ahora nos, nos cambiamos el nombre a Airbag Technologies hace cinco días, literalmente, que no es nada. Este un proceso de rebranding bastante interesante, pero la misión sigue siendo la misma. Nosotros justo nos estamos enfocando a salvar este, estas vidas. Nos dimos cuenta que el septim, la séptima causa de muerte en el mundo eran los accidentes de tránsito, que se me hizo una locura cuando lo tienes comparado a... Este, causas como diabetes, cáncer, enfermedades pulmonares, etcétera, que se invierten trillones de dólares a nivel mundial para resolver estas causas y pues la causa de muerte, la séptima, es accidentes de tránsito, algo que además es 95% evitable. ¿no? Según las cifras del Inegi, el 95% de los accidentes pueden ser evitados. Entonces me puse a investigar un poco más y llegamos a la conclusión de que del 40 al 60% es por el texting and driving hasta 20% porque se quedan dormidas las personas. y hasta un 12% a veces en, en cuestiones de malos hábitos de manejo. Esto es exceder la velocidad, por supuesto, andar acelerando, frenando, etcétera. Entonces, creamos toda la empresa enfocada a reducir este gran, gran problema. Y Adrián, chale los números, ¿no? O sea, como que no los tenemos claros. Definitivamente vemos cualquier otro tipo de situación que te pueda quitar la vida. Pero estos números que, que son de verdad... La... Y, y sí, si te pones a pensarlo, a pensarlo fríamente, si, si ojeas por ahí un diario o lo lees digital, como sea, te vas a encontrar siempre un incidente de tránsito. Siempre, siempre. En México la cifra es brutal. O sea, somos... Tenemos 45 personas que se mueren al día por esta causa, ¿no? Entonces sí. en México es algo, algo increíble y además algo que no solo causa pérdidas de la vida, realmente sí. también le causa la, al, al país algo muy, muy grande que... Puede llegar a ser hasta el 3.5% del PIB en gastos de accidentes. O sea, hay una industria creada solamente sí. de los accidentes, ¿no? que por supuesto puede ser reducida en gran, gran, gran parte, que nosotros vamos todo lo contrario. O sea, la tendencia a nivel mundial va a todo lo contrario porque van aumentando los accidentes de tránsito cada año, que se me hace extremadamente lógico. ¿Por qué? Porque hay celulares de mucho mejor, digamos, calidad, a mucho menor precio, se viene el 5G. Planes de redes sociales ilimitadas, nos volvemos siempre más adictos, sale TikTok, te, tú, tú sabrás. O sea, todo esto nos vuelve adictos y, y pues la cifra sigue subiendo, no es una, es una locura. Oye, Adrián, pero ¿cómo le quitas el celular a la gente de las manos? No, te, la verdad, sí si, si es un problemón, ¿eh? o sea, si lo ves con mucha frialdad, eh, eh, eh, incluso te, lo, te, las, te la pongo así. Yo de pronto voy en mi coche, voy a llevar al nene al colegio. Y de verdad es preferible en lo personal darle, darle perdón el celular a él para que se vaya entretenido y calladito. Y aparte para que yo me vaya a Focus, porque está peligroso, ¿no? Claro, claro. La verdad es que ese es el, el, el problema más grande. Digamos que la resistencia más grande es que, por supuesto, todos somos muy adictos a nuestro celular. Por supuesto, todos siempre andamos diciendo, no, es que a mí me gustaría traer esto o es que qué pasa con mi Spotify o mis podcasts o mi no sé qué. Yo tengo que usarlo y el güey y todo. Sí es el reto más grande que la gente, por más que deberíamos de hacerlo, protegernos de nosotros mismos sería lo ideal, no lo hacemos seguido, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de nuestros retos. Vamos bastante bien con eso, pero es un reto pesado. Claro, me imagino. Oye, ¿no traes de casualidad, digo, nomás por meterme en la mera curiosidad, el, el, el ranguito de edad que más se pone, eh, o sea, que más la riega por andar? Me imagino que debe ser gente 30 y algo para abajo, ¿no? Algo así, no sé literalmente de 25 a 35 años es la gente que más muere por accidentes de tránsito y de hecho algo muy muy curioso porque antes era el mismo rango de edad, pero sí. hace como 7, 8 años era por cuestiones de alcohol, ¿no? que era lo más lo más grave, ¿no? este, o sea, drunk and drive era muy pesado, obviamente en ciudades como en la que yo vivo que es Ciudad de México, sí. este los alcoholímetros de o sea, estas campañas empezaron de manera muy potente y ese número bajó de manera muy significativa, ¿no? O la llegada de Uber o más taxis o lo que quiera, pero bajó muchísimo, que ahora, pues, lo que era el alcohol en su momento se volvió uso del celular o malos hábitos en, en gran, gran escala. Fíjate, yo me acuerdo cuando recién empecé a tener interacción con Estados Unidos, eh, eh, que decía no, aquí la cultura vial es muy buena y la cultura vial. Y me acuerdo una vez haber escuchado una entrevista de este tipo que puso orden en Nueva York, uno muy famoso, ¿no? ¿no? recuerdo, de hace, no sé, 10 años para atrás o 20 años para atrás, total. Es este tipo. No, la cultura entra a través de un incentivo y el incentivo a veces es, es, es, es, es negativo positivo. En este caso era es negativo, porque eh, eh, si tú ibas manejando y no traías cinturón, eran 2 mil dólares el incentivo, ¿no? O si sí. tú andas tomando y el DUI te cae, el famosísimo DUI. Creo que andaba como en 10 mil dólares la última vez que estuve allá. Entonces, eh, eh, sí, sí, sí. O sea, sí, va a ser cultura, pero el día que los incentivos sean bien estrictos, ¿no? Claro, claro. De hecho, o sea, nosotros en, y dentro de Airbag tenemos una, como, como un dicho, ¿no? O sea, sabemos que tiene que ver o con el látigo o con la zanahoria. O sea, sabemos que la gente no cambia por gusto propio, ¿no? Entonces le llamamos látigo o zanahoria. Y nosotros sí tenemos esta idea y es uno de nuestros valores principales, que es siempre buscar la forma de cambiar el látigo por la esta no O sea, siempre creemos, y hay muchos estudios que lo comprueban en teoría de la gamification, etcétera, donde te dice, cuando el incentivo es positivo, normalmente causas más impacto o mejor impacto que cuando mm. es un regaño. no O sea, pues esta teoría de mejor ser temido que amado, pues sí funciona, pero cuando <risa> realmente lo puedes como llevar muy bien, o lo sabrás tú, ¿no? En este ecosistema startups, venture capital, siempre te van a decir, mientras más quieras a tu equipo, les des libertades, confies en ellos, normalmente el resultado va a ser mejor y con una mejor actitud, que eso, pues, normalmente cambia todo, ¿no? Entonces, sí, sí está cañón cómo, cómo puede funcionar de los dos lados, pero siempre hay que buscar lo positivo para mi gusto. Oye, Adrián, antes de meternos a las rondas de inversión, a tu equipo, a las tecnologías, dime una cosa. Yo te veo, pues te veo, sabes, revolucionado, abierto, inteligente, conocedor y leía yo que estuviste en China, que estuviste en Corea. Cuéntame, ¿dónde te llega esta transformación personal, esta transformación profesional? Porque mira, algunos vamos, como te dije, a Estados Unidos o, o a una escuela muy top en nuestro país. ¿A ti cómo te llegó? ¿Qué, qué pasó contigo? es una excelente pregunta. La verdad es que yo, antes de, de haberme ido a China, justo pensaba muy yo que muy parecido al promedio de, de lo que los estudiantes de universidad. Yo estudiaba negocios internacionales. Bueno, estudié negocios internacionales. Entonces, pues lo primero que te viene a la mente es te tienes que ir a China a buscar algún producto que vas a importar porque sabes importar. Y entonces tú importas y vendes más caro, ¿no? Básico. Te vas a la fábrica mundial, sabes importar porque estudias negocios. Traes un negocio de lo que sea, fidget spinner, si quieres, ¿no? Entonces esa era como la idea principal por la que me fui a intercambios. Me fui okay. con dos muy buenos amigos que estudiaban en el ITAM, que okay. es una de las mejores universidades del país, y aquí en Ciudad de México. Y cuando llegamos a China sí fue, ahí, ahí fue donde hizo, o sea, explotó todo realmente. O sea, yo nunca me imaginé realmente lo avanzados que están allá y los 50 años atrasados que estamos acá. O sea, sí fue realmente sorprendente y no en cuestiones de tecnología que era lo que más nos gustaba. De hecho, a los dos amigos y a mí que nos fuimos, nos encantaba el tema, pero no solo eso, eran cuestiones culturales, de organización, cómo había crecido la economía. O sea, yo tenía una clase de introducción a China y decías, es que no puede ser. O sea, que realmente, aunque sea un gobierno del lado más comunista, haya logrado tanto en tan poco tiempo y, y empezó a volar la cabeza. no Entonces empezamos a ir a muchas convenciones, expos. En, bajamos la app de Meetup, entonces íbamos al cafecito de los extranjeros que hablan de crypto, de tal, ¿no? Entonces nos empezamos a mover en ese mundo y yo ahí quedé, quedé vuelto loco. O sea, sí, sí realmente fue un, un game changer muy, muy cañón. Y, y dos años después tuve la oportunidad de regresar a China, que para mí es como mi bus de energía. O sea, yo me fui a Shanghai, entonces es como ya si estás bajoneado, estresado, lo que sea, busco todas las posibilidades humanas para irme a Shanghai. Y después tuve la oportunidad de vivir en Corea un mes y medio, entonces estuve trabajando allá además y también mind blown. O sea, yo Corea no lo había conocido y también, bueno, Corea del Sur está, está impresionante, es, es otro mundo. O sea, no se es, es realmente es meterte a la caricatura de los supersónicos y ver cómo vamos 50 años atrás de acá y 50 años adelante. O sea, es impresionante. Te lo agradezco. Buenísimo esta, esta apertura, esta honestidad. Bueno, vámonos a, a los negocios, querido. Oye, eh, bueno, a veces empiezas el negocio con, con las tres F's, ¿no? El Friends, Family and Fools uh -huh. y todo este asunto. Ya como le vas dando, pues ahí va saliendo y bus trapeas y sacas de aquí, sacas de allá. Pero cuéntame, ¿qué onda con la inversión? ¿Cómo van las cosas? ¿Has tenido rondas? ¿No has tenido rondas? ¿Vas por una pronto? Platícame un poco esto. Mira, nosotros, la verdad es que yo arranqué, arranqué más o menos hace como tres años y ahí sí fue Friends, Family and Fools. ¿no? O sea, y de muy poco dinero. O sea, en realidad todo fue bootstrapping. Yo seguí en la universidad, entonces fue muy poco a poco. La manera en la que realmente no nos costó casi nada arrancar el negocio es que no, yo tengo tres socios co-founders. Este, estos tres socios, digamos que trabajaron igual que yo, sin sueldo alguno, para que pues, pudiéramos usar los recursos para otras cosas. ¿no? Entonces así arrancamos y hace relativamente poco, de hecho en marzo de este año. Fue donde decidimos ya levantar formalmente nuestra primera ronda de inversión. La logramos levantar. No fue tanto con Friend, Family and Food, fue más con inversionistas ángeles que yo considero un poco más institucionales, pero la verdad es que muy, muy extraño. O sea, yo creo que no seguimos la regla, digamos. Buscamos siempre ángeles. Y dividimos en tickets que fueron más o menos chicos. Bueno. Tuvimos la suerte que pocos ángeles compraron muchos tickets. Entonces, digamos que eso sí fue una suerte. Y dijimos, bueno, ya vamos, levantamos la mitad de nuestra ronda, ¿no? Nuestra ronda en ese momento era de 300 mil dólares y levantamos la mitad, 150 mil dólares para, para empezar y dijimos, ahora le vamos a poner en pausa la ronda. Entonces, okay. vamos a dejar de levantar porque este dinero hay que, hay que usarlo, hay que contratar gente, hay que crecer, hay que desarrollar, hay que empezar a vender, hay que hacer todo esto. Y nos da para correr un año y medio, ¿no? O un año más o menos. Okay. Y entonces terminando, y justo ahorita en octubre de este, de este mes finales, empezamos a levantar el, el restante de, de la ronda, que la verdad creo que fue una excelente decisión, porque por supuesto que la ronda y los términos cambian de marzo a acá, ¿no? O sea, de no Totalmente. tener nada y ser un equipo de cuatro personas, una evaluación bastante chica, a haberlo crecido y desarrollado y ahora entonces poder vender. Lo mismo que queríamos levantar, pero por mucho menos de la empresa. Entonces creo que fue una gran decisión. Vamos bastante bien en eso. Ya empezamos el proceso de due diligence con algunos fondos de inversión Ángel en México. La verdad es que me gusta mucho y hace poquito hablé con, con otro cofounder de una de las startups más exitosas de, de Latinoamérica que se llamaba Liftit. Mm. Este, bueno, se llama Liftit. Y hablé con él y me decía, este, no te vayas tanto por la vía de los fondos. Busca muchos angels porque, pues, a ver, si, sí. tienes, si tienes 10, 15 ángeles inversionistas, nunca todos se vuelven embajadores de tu marca. Y Entonces, si son 10 inversionistas ángeles de alta calidad o C-Levels, pues esos inversionistas ángeles van a ir a comer con gente de alto nivel y sí. le van a decir, oye, yo invertí en un startup muy interesante y te vas a dar a conocer en el mundo de alto nivel. Me dijo algo. Yo nunca lo había pensado así. Yo era un founder más enfocado a fondos, fondos, Silicon Valley, etc. Y me, me parece es. muy interesante. La verdad es que estamos explorando esa parte y, y nos está yendo bien por ahí. No, y fíjate, sí, sí está interesante e inteligente, sobre todo ese meter ese freno. Porque ¿sabes Exacto. una cosa? Cuando ya estás agarrando varo, pues tú me, me enganche y lo que se pueda. Y aparte ahorita estás viendo cómo están entrando los fondos, fondos supermillonarios vienen a Latinoamérica y a México. Y los que no se están abriendo a lugares, por ejemplo, como Miami, que Miami nos queda un brinco. Entonces, o sea. te, me hace todo el sentido. Una vez platiqué, por ejemplo, con un founder en este espacio. Y, y él me decía, a, a, agarré mi ronda sit y me dieron tanta lana y a los meses, como me aceleré mucho, rápido pise la ronda A. Fíjate, yo en mi inocencia, eh, Adrián, pensaba que si te, te tenías que acabar el baro, el, el dinero de una ronda para empezar otra. Y, y no, pues no, nadie, nadie dice que tiene que ser así. ¿Me, me entiendes? O sea, como que empieza a haber muchos híbridos y muchos caminos claro. que cada founder y cada equipo va decidiendo, ¿no? Claro, claro. La verdad es que creo que no hay, como dices, no hay, este, o sea, no hay guía, la verdad. Lo único que sí, para mi gusto, ha sido un hecho es nunca dejas de levantar capital. O sea, siempre si quieres un fado y quieres crecer, crecer, crecer, crecer, como que parte de lo que te vas a dedicar siempre es tal vez levantar lana o buscar personas estratégicas para tu siguiente levantamiento de lana, que lo vuelve a... Nunca vas a dejar de pichar. O sea, creo que eso es lo más sí. importante. Nunca, nunca vas a dejar de pichar, ¿no? Entonces. <risa> Ahí es donde se empiezan a convertir estos híbridos. Oye, yo iba por un fondo, pero ¿qué crees? Para el fondo soy muy chiquito, pero el partner me dijo que él y su primo le metían un cuarto del ticket. Pues es el partner de un buen fondo que podría hacer follow on después. Pues vamos a darle medio ticket a él y, y luego vemos. Y con esto tres meses, o sea, pues pueden pasar muchas cosas de las que creo que yo que, o sea, ahora sí que yo he escuchado. Todos los podcasts, libros, lo que quieras y nadie te enseña realmente porque no hay manera. Todo sale diferente. En la TAM seguimos siendo relativamente nuevos. Entonces, pues no hay, no hay regla. Literalmente no hay un guidebook que no diga cómo. No me meto tan a profundidad con los invitados en relación a cómo es la interacción con, con Inversionistas Ángeles. Pero contigo sí si te quiero preguntar. ¿eh, ¿Qué onda? ¿Y cada cuánto hablas con ellos? ¿De qué hablas? ¿O no te dejan ser mucho? Cuenta un poquito cómo es esa interacción con ellos. Pues mira, tenemos de todos. O sea, la verdad es que nosotros intentamos buscarlos este, normalmente seguido. Creo que un beneficio, la verdad, muy grande de tener inversionistas ángeles, y este sí si es mi caso y de varios conocidos emprendedores que lo han hecho, es que si los fondos en etapa muy temprana realmente te, te empiezan a presionar, digamos, o a sugerir mucho. Cuando todavía hay veces que como emprendedor no sabes ni tú qué hacer, ¿no? Entonces quieres sentarte un día solo a saber qué hacer o a buscar la forma. Entonces Los Ángeles creo que para eso son muy buenos, porque Los Ángeles confían obviamente primero en ti o en, o en, o en el proyecto, pero en ti como emprendedor y te, y te asesoran, pero no, no se involucran o no se intentan meter tanto. En mi experiencia ha sido así, ¿no? Nosotros los buscamos para darles updates, les mandamos reportes este, y mucho para feedback. Oigan, ¿qué creen? ¿Queremos sacar más o menos esta nueva innovación? Ya le estamos invirtiendo una lana. ¿Cómo la ven? No, está increíble, pero yo le haría esto. Ah, perfecto. Muchas gracias. Seguimos, ¿no? Una horita al mes, lo que sea. Pero, pero la verdad es que creo que, creo que algo muy bueno de tener estos ángeles este, y llamado término de smart money es realmente aprovechar esto. ¿no? O sea, nosotros ahorita que seguimos levantando y estoy buscando ángeles también muy estratégicos. Pues es, oye, si es una vez a la semana, una, o sea, ya cuando empiezas a ser gente tal vez muy enfocada a la industria o al venture capital, o, al, o sea, de lo que quieres realmente, ahí sí tienes que explotarlo. No tanto en darle reportes, porque yo creo que eso es bueno, pero no, no hace la diferencia, pero como en, en realmente tener un tema de mentoría con tus mismos inversionistas. Claro, brutal. Te lo agradezco. Oye, bueno, para que esto crezca, inversión. Para que esto crezca tecnología y para que esto crezca equipo. Son como esas tres, ya sabes, variables que no pueden faltar. Vámonos, a, vámonos al equipo. ¿Qué onda con el equipo? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Platícame un poco de tus co-founders. Pues mira, la, la verdad es que nuestro equipo, yo estoy sumamente agradecido de haberlo armado como se armó. O sea, okay. creo que fue uno de los grandes beneficios porque, como te dicen, no o sea, tus socios van a ser tus esposas, vas a pasar más tiempo con ellos que en tu casa. Te vas a pelear más y peor que con tu misma familia. O sea, tienes que escogerlo muy bien. ¿no? Y yo te digo, yo empecé la empresa, bueno, la idea de la empresa hace como tres años solo. Y cuando me empecé a dar cuenta de las áreas que me iban a faltar para realmente crear una empresa y al no tener dinero, fui buscando estas personas estratégicas que además yo conocía. ¿no? Entonces, este, al primero que jalé fue a nuestro CTO, que se llama Raúl Dávila. Él fue conmigo en toda la preparatoria en la escuela. Y después se volvió un college dropout, se fue a estudiar a Silicon Valley. A mí me dieron el pitazo, oye, que Rulo se fue a estudiar a Silicon Valley. Y dije, no, pues vamos a tomarnos un café mañana, ¿no? Este, y así fue, literalmente, nos conocíamos muy bien de toda la vida. Entonces uh -huh. él fue como el primer cofounder, ¿no? Con él le dije, oye, tengo esta idea, ya me di cuenta que yo no voy a poder programar ni hoy ni nunca, súbete al barco, venga, se subió al barco, ¿no? Entonces empezamos a hacer muchas cosas juntos. Y en conjunto dijimos, oye, estamos manejando mucha data. Raúl se dio cuenta que él no podía manejar toda la data que teníamos. Hay que buscar alguien de data. no Se unió José Manuel Boregard, que es nuestro CDO, el Data Officer. Y él, este también conocido nuestro de toda la vida, estudió con nosotros la preparatoria, todo. Se acababa de graduar del TEC y acababa de... Literalmente él fue un, un excelente timing porque acababa de renunciar a PayPal, al área de data, porque ya estaba harto del mundo corporativo. Él ya quería algo que es, pudiera ser más libre. Entonces, pues no, o sea, timing perfecto. ¿No? Y el último, que es Alonso Guzmán, que es este, el último cofounder, fue el último en entrar. Y él, la verdad, es que es una historia muy curiosa. Es nuestro CEO. Este, sí. Él, la verdad, se apasionó demasiado por el proyecto. En, en un momento que yo lo vi, estábamos platicando realmente en una fiesta y se apasionó por el proyecto y empezó a trabajar gratis ocho meses. Oh. O sea, me mandaba cosas, me movía cosas, mandaba clientes, me este, arreglaba la presentación, oh. o sea, me ayudó. Full ocho meses, hasta que en un momento, ponte que al mes seis, yo le dije a Raúl y a Pepe, como, oigan, sí me está ayudando mucho, sí, que, sí queremos que esa parte, nadie se ha literalmente roto a la madre tanto como él, claro. tiene que sumarse al ataque, se tiene que sumar. Y él lo dice hoy por hoy, ¿no? A él, lo platicas con él y te dice, yo, o sea, yo cuando me platicó Adrián de este proyecto, ah. yo dije, yo voy a ser parte de ese proyecto, me cueste lo que me cueste, trabajó ah, bueno. ocho meses y pues se sumó. ¿Y te dice? Nosotros. Me debes ocho meses. ¿Te dicen? No. no, casi, casi, literal. Y me dice: Mira, esto fue este, arriesgarlo, porque me... la verdad es que Alonso y yo éramos muy amigos, pero él vivía en Aguascalientes. Entonces, yeah. pues no sabíamos. Yo, la verdad es que no sabía si él hubiera sido el socio que yo hubiera escogido, si él no hubiera hecho eso, ¿no? Y él lo dice: Si yo no me hubiera quedado ahí, posiblemente yo no estaría aquí. Entonces, claro. pues también es como una demostración de que si te pasó un proyecto, una idea y dices, híjole, yo le puedo sumar, pues ahora sí que como buen emprendedor al principio no hay lana, al principio no hay nada, es <risa> sí, más que tus ganas. Si le, le entras, bájala. Y ahí los cuatro co-founders, justamente. Vámonos <risa> al <risa> tema de la cultura. Eh, hacer cultura dentro de una compañía es un rollo. eh Has hecho algo, <risa> ahorita me hablabas de valores. Cuéntame un poco esta parte. <risa> Pues mira, te, te, para que veas, en, en eso es algo que yo me considero que creo que lo he hecho muy bien, no solo porque el hecho de que los este, pues literalmente entraron a ciegas, confiaron en mí por, la, por lo que los pude compartir. Pero hoy por hoy, porque inclusive los empleados que tenemos han sido un, o sea, y uno de los, de los grandes hitos que, que me reconozco es el que se queden con nosotros, pase lo que pase, ¿no? O sea, se han graduado de la escuela, han tenido problemas económicos, lo que sea. y y están con nosotros por el tema de que les gusta la empresa, ¿no? Entonces, creo que lo, lo primero que creo para generar cultura y realmente una pasión por la empresa es que realmente compartas la pasión por resolver el problema. Yo creo que eso es lo primero. O sea, los valores son muy importantes. Lo que te dicen en la escuela, misión, visión, valores, sí, muy padre en el texto. ¿no? Pero realmente el, el que la empresa, los founders, los empleados, todo el mundo realmente se apasione por estamos generando un cambio. Creo que ya es algo que, aunque parezca muy millennial es muy, es muy verdadero. O sea, el, el, el saber que tu trabajo vale para algo y que vas a lograr algo que va a cambiar el mundo, sí realmente es algo que te apasiona y te genera un poco de cultura. no Y creo que después algo muy bueno sí es justamente es crear tal vez, no estos valores, pero estas tal vez como guías de, de decir por dónde se mueve la empresa en cuestión de, de encontrarte en una Y que no sabes si es A o B, qué es lo que tengo que recordar. no Y nosotros mucho de lo que siempre recordamos es. Ver siempre por las personas, que es pues, nuestro foco principal, ¿no? El salvar vidas era no ver por la lana, sino ver por la gente y esto involucra pues, ver por los empleados, por nosotros, por tu familia, por lo que quieras, por la gente. Hay un valor que le copia un, a un gran founder amigo, amigo nuestro, el de Swap, que es de Always in Beta, que, este, que significa siempre vamos a estar innovando, siempre, siempre. Entonces, nosotros tenemos, pues, ahora sí que muy de película, pero política de puerta abierta. De, pues cualquiera llega y hoy el otro día está usando la app yo mismo y se me hace que el botón puede ir a la derecha, perfecto, lo mitamos, vamos a tomarlo en cuenta, ¿no? Y, este, y siempre hay que innovar, siempre hay que sacar nuevos productos y lo que sea, siempre se toma en cuenta. Entonces eso también me gusta mucho. Y creo que la otra parte de, de pues, no tanto cultura, pero creo que nos ha ayudado mucho, ha sido, y lo platicaba con, igual con unas amigas que tienen una, una gran startup, les decía, hay que celebrar todo, o sea, es, creo que es, es, estamos en un mundo donde está muy cañón. Este, hay como emprendimientos, hay hay muchos bajones fuertes eh. y realmente si no si no celebras así de que enjoy the little things literalmente y no las celebras realmente puedes empezar a perder ese punch que tienes constantemente por estar full este este en tu empresa o full en el proyecto o full en donde quieras no Entonces nosotros hacemos mucho eso no solamente en celebrar pues, te digo los cumpleaños o las cositas no si no es Vamos a celebrar que este, nuestro pasante se graduó. Sí, venga, post en Instagram, post en Facebook, celébrenlo, mándenle unas chelas a su casa. Venga, perfecto. Este, no sé qué. Llegó alguien tarde tres veces. ¿Cuál es el castigo? pincha chelas. Órale, ya. pincha chelas y entonces la pasamos bien entre todos. Entonces, esos látigos por zanahorios o lo que sea pues son como positivos y, y creo que eso la verdad es que nos ha creado una cultura de trabajo muy positiva, con una mentalidad mm -hmm. muy positiva y muy innovadora, que creo que en tecnología pues es... El, la primera que tienes que hacer, ¿no? Totalmente, totalmente. Todos estamos medio enfadados de, pues de esto que aprendimos, vimos y, y experimentamos. Algunos de los que trabajamos en compañías grandes, yo también estuve en una de las más grandes de México y había cosas que no extraño para nada y para nunca. ¿no? Pero bueno, vámonos de, de tópico, vámonos a la tecnología. ¿En qué estás montado, amigo? Eh, ¿qué, qué, qué, qué, ¿Qué están usando? ¿Qué quieren usar? Cuéntame un poco esto de la tecnología. Pues mira, nosotros... Algo que, que creo que hemos logrado muy bien y nos lo dicen muchas veces es, tenemos yo creo que el 90% desarrollado por nosotros. Eso es importantísimo, ¿no? Desde que entró Raúl, nuestro socio CTO, él hizo 100% de la plataforma, este, Pepe hizo el 100% de los modelos de data y nuestro, este, digamos, nuestro lead Android developer ha hecho el 100% de la aplicación. Entonces, realmente esos 10 que te digo que no tenemos completo es que también aprendimos a conectarnos muy bien de APIs muy buenas. Entonces, no hay manera de hacer todo. Nosotros que tenemos muchos temas de geolocalización, por ejemplo, pues era imposible crear un Google Maps. O sea, llevan... ¿Qué te gusta? 20 años haciendo Google Maps. ¿no? Entonces, ah, pues la API de Google Maps, la API de no sé qué, la API de los accidentes, la API de las zonas riesgosas, la API del clima para ver cuál es la zona riesgosa. Entonces, en lo que nos volvimos muy, muy buenos es que todos siempre estamos buscando competencia, este, lo que sea. Y realmente muchas, inclusive de la competencia, tienen muchas APIs que nos pueden servir para diferentes cosas. Entonces creo que hay algo que nos diferencia mucho, es que nos volvimos muy buenos en integrar soluciones externas, porque si no, no avanzas. O sea, si no, pues o necesitas mucha lana o, o pues en realidad está muy difícil arrancar ah, o avanzar. ¿No? De, Entonces de, en eso nos volvimos muy buenos. Yo, yo cuando anduve de consultor un rato, que trabajaba con una compañía americana y hacemos consultoría. En transformación digital para compañías mexicanas, te encontrabas que sus áreas de tecnología eran con desarrollo in-house y tenían 3,000 programadores. Vamos a decir, 3,000, <risa> más, más brut, ya, ya quisiera yo, ¿sabes? el, el 5%. No, bueno. este, y, y era justo eso, pues les venías con propuestas de mira, intégrate con aquí, intégrate con ella Y decían, no, no, no. Eh, no, o sea, no puedo, no lo entiendo, no entra, se rompe todo lo de los 50 años que tengo haciendo. entonces Qué maravilla que por la agilidad que ustedes tienen, el tamaño obviamente también, puedan hacer todas estas integraciones. Total. Claro, claro. Y es algo que desde el principio lo decíamos, ¿no? A ver, tenemos que reconocer nuestras áreas de oportunidad. No tenemos 50 millones de dólares ni 3 mil programadores. Entonces, vamos a hacer toda la infraestructura in-house, pero con la apertura a conectarnos a lo que sea, ¿no? Entonces, obviamente, por supuesto, cuestión de servidores, cloud services, todo esto no es nada nuestro. O sea, todo es Google Cloud, este, Amazon Web Services, como cualquier empresa, pues hoy por hoy hay que, hay que hacerlo. Si no es una tontería tener una bodega con servidores, no existe. Este, y por supuesto crear la infraestructura, que es lo que y tenemos mucho en... Por ejemplo, los, los programadores lo tienen mucho desde el principio, es tener la infraestructura con estas conexiones muy abiertas. O sea, todo sí. lo que programen o cualquier subproducto, lo que sea, tiene que tener ahí este, como una pequeña apertura a... Aquí puedo meter cosas de otras personas, o sea, aquí van las APIs o aquí me conecto a lo que sea, porque si lo haces 100% in-house, entonces tienes que echarlo para atrás tantito, una semana a volver a programar. Entonces, siempre está abierto a que, literal te digo, hasta la competencia tenga algo increíble, pues, pues vamos a pedírselo, no pasa nada, ¿no? O sea, Eso claro. me ayuda mucho. Buenísimo. Adquisición de clientes, querido Adrián. ¿Cómo adquieres clientes cómo, y, y cómo vas a crecer? Cuéntame un poco eso. Buenísimo. Pues mira, nosotros, nuestro plan de crecimiento, la verdad, es que como somos una empresa B2B y este servicio que ofrecemos de telemetría móvil, de todo esto, es para como los, tiene que ver mucho con los decision makers de las flotillas. Es sí. que realmente eh, creo que sigue habiendo un tema donde desde la burocracia hasta la falta de conocimiento tecnológico, este, tenemos que llegar siempre hasta arriba, o sea, es muy difícil llegar por abajo. no Entonces, parte de nuestras estrategias de crecimiento es justo ¿no? Empezar a localizar estos decision makers que en México, en la industria del transporte, están sumamente marcados. O sea, uh -huh. en México tenemos una distribución de mercado en, en el transporte donde el 15% de las empresas maneja el 85% del parque vehicular. Uh -huh. Entonces, son muy pocas empresas las que realmente toman las decisiones. ¿no? Entonces, por ejemplo, los eventos, convenciones, este, pláticas, revistas, eventos de revistas, todo esto. Y, y lo he platicado y me ha asesorado de nuestros mentores por ahí, es de lo mejor que puedes hacer para llegar a estas personas. no Ahí es donde se conocen. Sigue siendo una industria un poco old school, entonces es de vámonos a echar un trago, a comer, a tal, a tal. Y la verdad es que nos ha funcionado muy bien. O sea, inclusive la semana antepasada estuvimos en la expo de logística más grande de Latinoamérica, que fue aquí en México. Y de conocer gente, platicar, estar en las pláticas, todo esto, ahí es donde se sacan 30 juntas en dos días. Entonces, creo que, es, creo que en esta industria es de lo mejor que vamos a hacer. Si sí le estamos metiendo a marketing y marketing digital también, creo que es algo muy bueno. Y la verdad es que otra cosa de la que es lo que más estamos impulsando es que le estamos metiendo mucho a que los mismos conductores de las flotillas sí. sean los que nos pidan para sus empresas. Es algo muy curioso, pero es algo muy difícil, de hecho. Pero sí. nos dimos cuenta que la gran mayoría de los conductores de trailers, camionetas, autobuses, etcétera. Se manejan, en su 90%, se comunican por Facebook, en grupos de Facebook, en los que yo yeah. llevo ya seis meses de espía. O sea, yo ya estoy espía seis meses. Y realmente es algo muy bueno porque nosotros, como si damos estos beneficios, estos rewards por mm. el buen manejo, estamos planeando una campaña para que los operadores puedan literalmente exigirlo de que, oigan, a mí pongan este sistema. Porque yo quiero ganar premios. Quiero poderlo cambiar por despensas. Quiero poder ganarme la tele, puedo ponerlo. O sea, si me dan esto y, y si lo pide el operador, para nosotros va a ser muy fácil entrar. ¿no? Entonces, es una estrategia que va a estar difícil. La queremos probar, pero suena interesante. Eso es literalmente darle la vuelta a este asunto. Le vas a dar la vuelta, eh porque si la banda esta te pide... Ahí está el volumen. Ahí están los que... Ahí está el volumen. En... Oye, o, sea, o sea, los Exacto. decision makers, pues qué maravilla que llegues a ellos, te vas a tomar el trago y te lo vas a llevar a un buen restaurante. Pero si, si te piden al revés, no olvídate. Se, se, sería gusto. Sí, sería lo ¿no? ideal, la verdad, sería lo ideal. Sabemos que es lo más complicado y por eso es como nuestro second step en 2022 para planearlo sí, sí. realmente bien, pero, pero yo creo que se puede lograr muy bien. Me quedaron unas tres preguntas, Adrián, pero vámonos claro. con esta que es eh, interesante. ¿Por qué vas a ganar tú? Esta carrera. Hay varios, hay varios compitiendo, hay varios corriendo, pero ¿por qué la van a ganar ustedes? ¿Cuál es esta ventaja injusta, este activo, esto que te hace diferente a los demás? Mira, te soy sincero, creo que lo que más nos hace diferentes ahorita es que nos enfocamos en, en algo y en la persona o en el eslabón de la cadena en la que nadie se había enfocado en los últimos 100 años, que es el conductor. O sea, es, parece increíble, pero... Y lo vimos en la expo de logística, ¿no? El 99.9% de las empresas que hacen telemetría, análisis de datos, todo lo que me digas es a través del vehículo. O sea, Mercedes ha sacado camiones nuevos, trailers nuevos que tienen la mejor tecnología para ver cuántos litros te gastas de gasolina. Buenísimo, ¿no? Es, está padre. Qué, qué bueno que la industria siga para allá. Pero lo que nos diferencia es que somos la única empresa ahorita en toda la industria del transporte en toda Latinoamérica que realmente nos enfocamos al conductor. No solo a medirlo, sino a que el conductor nos quiera, nos use, o sea, nos estamos convirtiendo en la app del conductor. Estamos, por ejemplo, te, te doy premisas de dos, tres innovaciones, pero sí. estamos sacando ahorita el sistema de los juegos, ¿no? Y luego sí. estamos sacando el sistema de también retos personalizados, donde nosotros sabemos cómo manejan, entonces hay que mandar el reto personalizado para que gane cosas personalizadas el mismo conductor, crear este engagement. Pero también estamos sacando a la par un sistema de navegación. A los conductores les dice por dónde ir, dependiendo de las dimensiones del camión. Cosa que no existe, ¿Por porque los manda por el lugar más rápido o más cercano, uh -huh. pero entonces a veces es la vía más rápida que es ilegal, los para el, el policía, los manda al donde se vuelve más problema. Entonces uh -huh. queremos volverlo a la herramienta, como te digo, para que los operadores, los choferes nos usen uh -huh. y de esa manera darle la vuelta, no solo digamos que a las ventas, sino a la industria, porque la industria sí se mantiene mucho en ver. Cuánto tiene de, no sé, este, cosas que son, son excelentes datos, ¿no? Pero no sé cuánto se infla la llanta por micrometro metro cuadrado por segundo. O sea, una cosa muy locas, ¿no? Cuando en realidad pues, el conductor es el que va atrás del volante. Y, y deshumaniza demasiado, o sea, demasiado deshumaniza. Está padrísimo meter tecnología en todo, pero tenemos que hacer estos mix, pues donde haya gente pensante de carne y hueso, emocionalmente, lo que sea, con tecnología. No puedes, puro tecnología, no pura gente. No, tampoco. Eh, eh, <risa> fíjate, yo, yo, yo, ahorita que dices esto, yo soy de Culiacán, ¿no? Y en Culiacán tenemos ríos y, y presas por todos lados, entonces la pura capital tiene tres ríos, ¿no? Que, que ahí la, la cruzan por todos lados. Tenemos muchos puentes. Bueno, seguido veía trailers con todo el techo como acordeón porque no pasaban por los puentes. Entonces, acabas de dar con el clavo. o sea, como yo, que soy un driver de Chihuahua, que no conozco Culiacán, es mi primer viaje, no le pongo en su... No, o sea, no, no me arruino uh -huh. el techo del tráiler, ¿no? ¿Cómo vale? Claro. Exacto. Y, y fíjate que, que creo que otra cosa de las que nos diferencia mucho es que realmente nos hemos dado la tarea de conocer uh -huh. a estos operadores de tráiler, de Last Mile Delivery, uh -huh. de camionetas, vendedores, etcétera Porque al final, por ejemplo, esto que te decía de, de las dimensiones, normalmente, y no es tanto por los accidentes, aunque creas, pero uh -huh. cuando no conocían una ciudad nueva, Subían a los guías, les llaman, a unos chavitos que se saben la ciudad y sí. los suben para que les den, para que los lleven y les digan dónde va. Ah, bueno, pues México ha hecho que estos guías sean muchas veces los que asaltan al transportista. Ah, entonces sí. se sienten inseguros, entonces no suben a los guías y entonces sí chocan. Entonces se destapan muchas cosas que creo que la industria sabe, pero se hace, se sordea. Ah, pues, los, claro. o sea, se ah. sordea cañón. Y nosotros, sí, claro. qué es lo que queremos y qué es la diferencia, la verdad es que lo que nos ha dado el éxito hasta ahorita es, sabemos perfectamente que tu recurso humano es lo más importante, es el 85% de las causas de un accidente vale. y tú estás midiendo el camión. El camión no se va a manejar solo en los <risa> próximos 50 años. Tienes que quedarte con el que lo va a manejar, que es el, el operador. Creo que esa es la ventaja injusta que hoy por hoy estamos aprovechando. Oye, vámonos con los KPIs que te rondan la cabeza y que seguro no te dejan dormir. ¿Cuáles siempre estás como muy, muy pendiente? Cuéntame. Dígole, vale, pues mira, te voy a ser sincero. La verdad, uno que nos mata... Bueno, a mí me mata mucho solamente crecer las ventas. Claro. Este, o sea, en, en cuestión de ventas creo que nunca vas a poder dormir como CEO, como CEO <risas> como quien quieras. O sea, el, el facturar es importantísimo. Este, uno que hoy por hoy, a, a, no, bueno, a mí me cuesta mucho trabajo, es este, como el CAC en, en tiempo, ¿no? o sea, mm. no tanto en dinero, sino en tiempo, que la industria es, te digo, a veces muy burocrática, a veces no le gusta la tecnología. Entonces, normalmente tarda mucho en convertir el cliente. Este, es algo que nosotros estamos metiéndole muchísimo. Hemos bajado mucho el tiempo de conversión, que es algo que nos ha funcionado. Pero, vamos, tenemos que dar la prueba piloto y, oye, si no me das una prueba gratis no voy a saber qué onda. Entonces, normalmente lo, lo empezamos a organizar de la mejor manera. Y, por ejemplo, ahorita las pruebas piloto ya lo organizamos de tres formas diferentes para que en un mes nos dé la data de tres meses. Pero, pero es uno de los, por ejemplo, es uno de los capítulos que a mí no me deja dormir, no el tiempo de conversión. Este, y te digo, es muy burocrático, no es, híjole, déjame ver, lo meto presupuesto y entonces tal, y se vuelve muy burocrático en cuestión de todos los niveles de una empresa chica, mediana o grande de esta industria. Entonces es eso, es, eso es difícil de, de involucrarse en una industria tan antigua y que realmente le ha costado trabajo digitalizarse. ¿no? Entonces, pues eso, eso sin duda es un problema. Y, y la verdad, otro, otro KPI que no es que no me deje dormir, pero es algo que nosotros buscamos mucho, sí si es la cuestión de, de, de inversión, como dices. O sea, nosotros creo que no es un KPI, no es este, este digamos que realmente un performance real, o sea, de la empresa. Pero creo que es un validador realmente, ¿no? Entonces, no solo tan, tanto en que caiga la lana o no, pero en fichar, tener un deck muy bueno, tener muy buena relación con inversionistas, con fondos, en Estados Unidos, en Miami, en Austin, en Silicon Valley, en Nueva York, en donde quieras. Creo que ese, o sea, ese reconocimiento como startup no solo te ayuda a que más o menos estás haciendo las cosas bien, sino también te ayuda mucho a impulsar a tu equipo, a todo el que dices. La gente que sabe me está impulsando a lo que... O sea, me está chuleando, por así decirlo. Creo ah, que ese es un KPI inmedible, pero en cuestión de validación es algo que realmente ayuda mucho. O sea, no es el número como tal, pero uh -huh. tú, sabes que te está, tú sabes que eso está cambiando algo dentro de tu empresa. O sea, eso la verdad es que me gusta mucho también. Buenísimo, buenísimo. Para los que somos founders y CEO, nos viene bien entender esto que acabas de plantear. Así, con esa claridad. Súper bueno. Me voy con las últimas dos cosas. Eh, vamos a hablar del futuro de la compañía, pero antes... Una de las pocas preguntas personales. ¿Qué haces para no explotar a veces por ansiedad, por estrés? ¿Cómo, ¿Cómo sacas un poco a veces todo esto? ¿Cómo te reinventas? Y cerramos con el futuro de, de la compañía. Súper. Pues mira, la verdad es que yo creo que la única forma en la que a mí me, me ayuda es, este, o sea, literal, ah. desentenderme. Realmente es ver a mis cuates. O sea, soy una persona muy social, he intentado. Infinidades de ejercicios, meditaciones, lo que tú me digas, que se escuchan todos los podcasts de grandes founders, pero yo, siéndote muy honesto y siendo honesto conmigo mismo, a mí lo que me sirve es irme a chelear con mis cuates. O sea, voy, veo a mis amigos, este, veo a mis amigas, estoy o sea, realmente pasándola bien en un ambiente donde me dé confianza, platicando de otras cosas que ya no sean la empresa, las ventas, qué, quién estuvo, quién cerró inversión, quién no, la competencia. O sea, ya me salgo de eso y empiezo a platicar de de cosas con mis cuates, del fútbol, de la Champions, que si la Fórmula 1 va a estar buena el próximo fin. Y eso es mi desestrés. Esa es la vida, literalmente para mí. Qué belleza. Y creo que para eso trabajo, ¿no? O sea, en realidad los jueves es jueves de dominó con mis cuates, los sábados un asado, ya. yo con eso soy feliz y, y eso me mantiene. Entonces, realmente si sí, el lunes llego, llego feliz, ya sé que va a tocar trabajar como nunca y cada mm. semana se pone más dura. Pero siempre está ahí el viernes o el sábado para estar con sus patios, para pasarla bien. Qué belleza, es qué belleza, en el sentido de que yo también no encuentro ni el momento, ni el punto, ni el libro, ni el coach para meditar. Y, y, y me hace feliz encontrar a, a otro que también se eche unas chelas y le baje la ansiedad y las estrés. Maravilloso. Claro. Querido Adrián, eh, pues acaba el año, se viene el otro COVID. Bye, no sé, ya, chico, ahí está. Eh, cuéntame el, el futuro de tu compañía. Mira, la verdad es que creo, que creo que el 2022 va a ser realmente nuestro año. Okay. este 2021 fue un gran año y va a estar difícil superarlo porque nos fue muy bien en muchas cosas, pero ahora sí nos estamos metiendo full a comercializar como locos y ya tenemos mucho respaldo tecnológico. Entonces me emociona mucho porque creo que vamos a crecer exponencialmente en cuestión de ventas, en cuestión de usuarios y a mí lo que más me emociona es en cuestión de producto. Yo soy un, un CEO muy enfocado a productos, no me gusta tanto operar. Yo soy de innovar, producto y todo. Entonces, tenemos varios este, productos o subproductos en el pipeline y, y ya tenemos un poco más de fuerza de trabajo, estructura, dinero, etc. Entonces, me, me emociona muchísimo eso. Y justo también tenemos un 2022 donde estamos empezando a colaborar con el área de seguros. Entonces, es, es de las cosas que más me gusta a mí. Todavía lo llevamos planeando todo este año, para serte sincero. no Y lo acabamos de validar muy bien con tres empresas de broker y una aseguradora. Donde nosotros al bajarle la, la siniestralidad a las empresas, reduciéndoles el porcentaje de un accidente, pues las aseguradoras nos, nos aman, o sea, sí. van a ganar muchísimo dinero. Entonces ya. estamos buscando esta parte de partnerships para la parte de InsureTech con aseguradoras lo más grandes que podamos, chicas o brokers o lo que sea, donde ellos puedan inclusive obtener nuestros servicios y regalarlo a sus clientes o ellos puedan distribuir nuestros servicios ofreciendo una reducción en la póliza por el buen manejo. Y por la bloqueo del celular y por etcétera. no Entonces creo que dentro de todas nuestras soluciones, donde reducimos hasta un 40% del siniestro, las aseguradoras nos aman. Nos pedían mucha data, que esto fue todo el 2021, y ya logramos estos finales de 2021 empezar a cerrar partnerships, empezar a cerrar con, te digo, brokers de seguros, con aseguradoras, etcétera. Pues creo que va a ser un año muy interesante explorando un, un mercado también de lo más burocrático del país, de lo menos sí. tecnológico del país. Va eh. a estar interesante, pero, pero es la forma de hacerlo genuinamente masivo, ¿no? O sea, si yo le podía llegar a mil empresas de transporte en un año, una alianza con la aseguradora te llega a todas. Todas. Brutal, brutal. Exacto. Entonces, este, va a estar interesante, va a ser un buen tiro y, y creo que es en, uno de los futuros que nos, nos depara el próximo año. Oye, pues justo este atraso de 50 años que decías, pues es el atraso que nos sí. da a los que estamos emprendiendo unas oportunidades brutales porque las cosas siguen haciéndose como, ¿no? Entonces, sí. la cosa se, se está acelerando. Querido Adrián, he disfrutado mucho la conversación, te agradezco mucho este rato. Eh, felicítame a tu equipo, lo están haciendo bien de verdad y, y, y busquémonos el año que entra ¿no? para echar otro, otra plática. Otro catch up, nombre, no, nombre. Claro que sí. Muchísimas gracias. Yo también lo disfruté mucho, Osvaldo. Gracias por tu espacio. Espero que les haya gustado a todos y la verdad es que yo feliz de seguir platicando. Abrazo, querido Adrián, y todo gracias. el éxito. Queridos amigos de Interesante, muchas gracias por habernos acompañado. Y hasta la próxima.